Bueno, muchas gracias por la asistencia, compañeras, compañeros. Eh, nosotros somos el MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios, que es un movimiento que articula organizaciones desde Arica hasta Punta Arenas y que nos dividimos en zonales. Estamos, por ejemplo, eh, en contra del modelo actual capitalista y extractivista como forma en donde este capitalismo eh, se expresa en términos económicos y apostamos por ello a un modelo de vida distinto, como les venía diciendo, un modelo de vivir. Y acá un poco ya se dironjeron algunas palabras de cómo se traduciría ese modelo, entendiendo que todos, todas y todos, tenemos que poner un granito de arena y empezar a cuestionarnos quizás nuestras propias prácticas y cómo nosotros también aportamos al modelo que hoy en día impera. Y lo que queremos es empezar a avanzar en cómo aplicamos demandas más concretas y de qué manera esto lo llevamos a una estrategia para también eh, hacer frente a lo que es hoy en día la ofensiva del, de la agenda del gobierno actual. Tú pudiste ver nacer el río allá en el monte Un hilo de hielo que se derrite al horizonte Y verlo crecer, unirse a muchos más Con todos los otros hielos que el sol derretirá Cómo crece su caudal bajando el cerro Cómo transforma el paisaje en algo nuevo Haciendo florecer con toda inmensidad Pintando de verde el valle que lo cobijará Tú me contaste todo un viaje con tu historia Con mil imágenes que hay Estamos acá en el encuentro del zona al centro del MAT, eh, tratando de articular eh, fuerzas para ir eh, acrecentando formas de, de mejor vivir. En el Maule eh, tenemos diversos conflictos que finalmente todos se relacionan y redundan en, o en la escasez de agua o en la contaminación de las aguas. La agrupación en la que participo yo nace a partir de un conflicto, de una coyuntura, de un basural que está ubicado a 380 metros de una población, que es la población O'Higgins, y eso va contra la ley, va también en contra de la, del derecho humano a vivir en un lugar eh, limpio. Eh, entonces también estamos desarrollando una política de reciclaje a partir de eso, pero también en la zona, y eh, sobre todo como es conocido ahí en la provincia de Petorca, tenemos problemas de usurpación y robo de agua. En este momento nos encontramos amenazados por dos megas proyectos: eh, torre de alta tensión de Cardones Pulpaco eh, de Intel Chile y la termoeléctrica Los Rulos de ICE Power. Bueno, ante esta problemática grande, no eh, hemos organizado como comunidad para crear los comités locales por la Reserva de la Biósfera en que surgió en un encuentro autogestionado y autoconvocado eh, sin fines eh, partidistas bajo ningún punto, ni hoy ni mañana. El conflicto eh, último que hemos estado eh, dando pie para a, a impedir su avance ha sido el tema de las torres de alta tensión y la termoeléctrica Los Rulos, donde no hemos organizado con distintos actores y actoras sociales del interior, eh, en la zona circundante a Limache, donde hemos puesto este tema en la palestra eh, y hemos salido a las calles a difundir esta problemática y hemos logrado convocar, junto a todos estos actores y actoras sociales, a una marcha que fue súper masiva, donde se ha demostrado que gracias a la coordinación de las distintas fuerzas, de las distintas eh, eh, organizaciones sociales, medioambientales y personas particulares, se ha logrado sacar a la calle a más de 3.000 personas. El calor de los valles convierte en nube tantas gotas que se buscan con otras nubes para estar juntas todas, dejarse caer en la sequedad, llevarles la vida a otro que por ella luchando está. Todas esas gotas que se unieron en camino o sea, no llegaron a destino para hacernos ver que no hay final. La vida es siempre un círculo y vuelve a comenzar. Somos una parte de todo un ciclo tan inmenso, menos que un instante, mucho menos que el intento.